Buenas tardes, bienvenidos a, a los presentes y a los que están conectados por Internet al tercer ciclo de webinars del CIO, que este año lo hemos titulado Salidas Profesionales con Futuro. Eh, intentamos traer, como en años anteriores, a un especialista en cada una de las materias de línea de trabajo del CIO, en estadística e investigación operativa, en matemáticas aplicadas en informática, en lenguaje y sistemas informáticos. Bueno, como decía, eh, intentamos ser especialista. Hoy eh, tenemos con nosotros, gracias por aceptar la invitación a, a nuestro centro de investigación operativa, a José Manuel Cordero, es doctor en economía por la Universidad de Extremadura y va a presentarnos una charla de análisis de las diferencias entre distintos países en la eficiencia de los centros escolares. Una charla centrada en los eh, estudios de, de eficiencia dentro de los centros educativos y va a presentarnos pues, distintas metodologías que han aplicado y ver cómo esos, esos estudios repercuten la eficiencia de, de los centros. Gracias a los asistentes por venir y os dejo con, con José Manuel. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos los presentes en la sala y a los que estén conectados por internet. En primer lugar, pues, quiero agradecer eh, la invitación al, al Centro de Investigación Operativa, a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad, a la Universidad de Elche y en particular a, a Juan Aparicio por la amable invitación para eh, pasar aquí unos días pues, discutiendo sobre estos temas de eficiencia en educación y algunas otras ideas más que, que han ido surgiendo en estos días. Y bueno y, y vamos a, a intentar hoy presentar el resultado de, de una investigación que he realizado en los últimos años en colaboración con, aunque bueno, lo presente hoy es un trabajo conjunto con otros dos profesores, Daniel Santín de la Universidad Complutense de Madrid y Rosa Simancas de la Universidad de Extremadura a la que yo también pertenezco. Y la idea de la presentación es, bueno, pues como eh, ha dicho Federico, es eh, medir un poco eficiencia de las escuelas en un contexto de comparación entre países, de comparativa eh, entre países. Eh, la idea, eh, bueno, pues esto sería un poco el resumen de la, de la presentación. Empezaré con una motivación que nos lleva a investigar sobre este tema y presentaré la metodología. La idea de la presentación de hoy es presentar dos papers empíricos, eh, uno centrado en la evaluación de la eficiencia de centros de educación primaria y otros de educación secundaria. Son dos trabajos empíricos distintos. El primero de ellos está publicado ya en el año 2015. Es el que se refiere a primaria y el que se refiere a secundaria. Bueno, pues está en desarrollo, tenemos los resultados pero todavía nos falta escribirlo y, y darle un poco más de difusión. Y bueno pues en los dos se utiliza una metodología eh, similar con algunas pequeñas variaciones, pero muy similar con lo cual bueno, pues la idea es contar una motivación de, de los dos pay, pero más o menos la motivación es similar. Eh, la metodología también es, es, es parecida. Y bueno, lo que haré de cada uno de los papers, pues presentar lo, los datos que hemos utilizado, la base de datos, y las variables concretas que hemos eh, introducido en el análisis empírico y los principales resultados que se derivan eh, de cada uno de ellos. Bueno, pues comenzando con un poco la motivación que nos lleva a trabajar en este campo, en el que, bueno, yo personalmente llevo casi 10 años, hice la tesis doctoral sobre temas de eficiencia en educación. Y bueno, pues uno cuando empieza a leer y a conocer la literatura sobre, sobre el ámbito educativo, bueno, pues empieza a ver cada vez más trabajos de comparativas internacionales, es decir, comparar eh, bueno, pues los, eh, el desempeño de unidades que operan en diferentes contextos educativos, ya sea estudiantes, alumnos, distritos, regiones. Eh, entonces, bueno, una comparativa internacional en la que bueno pues se ha hecho todavía mucho más extendido a raíz de la aparición de las grandes bases de datos internacionales eh, que elaboran fundamentalmente dos instituciones, la OCDE, y el Instituto de Educación de, de Holanda en el que bueno, pues, eh, son las bases de datos que, que son bastante conocidas eh, PISA en el caso de la OCDE y TIMS y PIRS eh, del eh, Instituto de Educación bueno, Estas bases de datos proporcionan información homogénea para todos los países las mismas variables para todos los países con lo cual se facilita mucho la comparación entre diferentes, eh, entre diferentes países o sistemas educativos en diferentes países ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno empieza a ver la literatura, ve que fundamentalmente eh, la mayor parte de los trabajos lo que se preocupa es, bueno, pues partiendo del de, eh, interés que genera cada vez que aparecen los resultados de estos estudios en prensa con los rankings que se hacen de países en función de su rendimiento académico, rendimiento académico de sus alumnos, bueno, pues un poco buscar o indagar acerca de los factores determinantes de ese rendimiento académico, es decir, qué explica que unos países obtengan mejores puntuaciones que otros. Entonces bueno, pues La mayoría de los estudios lo que hacen es utilizar un enfoque econométrico que relaciona pues, los resultados académicos con factores, tanto individuales como escolares, que están detrás de eh, esos resultados. Bueno, luego, también hay algunos que se centran en analizar aspectos concretos. Aquí he puesto una, un breve resumen de esa literatura, pues, eh, de análisis de lo que es función de producción general para buscar eh, factores determinantes o luego de casos concretos como sería pues, la influencia de tener más centros públicos o, o mayor peso del sector privado, el hecho de que haya exámenes centrales o un Régimen de bueno de rendición de cuentas en un sistema educativo, el tracking, que el tracking es bueno, pues esta idea que tenemos en España, en bachillerato y que en otros países hace antes, de eh, pues ofrecer dos alternativas, dos o más alternativas a los estudiantes, pues para que vayan a FP o a otro tipo de eh, formación, o que vaya, se decanten ya por ciencias o letras, por así decirlo, en unas etapas previas del sistema educativo, o el grado de autonomía de los centros, eh, los años de eh, escuela. Eh, eh, bueno, perdón, de guarderías o de, o de formación pre, eh, previa a la educación primaria o bueno una cuestión que a mí me parece bastante interesante como es el, eh, la influencia de los factores culturales sobre la que luego incidiré más adelante en la presentación. ¿Qué ocurre cuando uno ve este tipo de estudios de comparativas internacionales tratando estos temas que como veis bueno, pues hay unos, un par de nombres que salen por aquí muy repetidos, en particular Eric Hanusek y sobre todo Ludwig Bosman, que es el que más publicaciones tiene sobre este tema. Bueno, pues uno ve que realmente estos análisis, aunque tienen mucho interés, pero desde mi punto de vista, bueno, pues hay una parte que no se tiene en cuenta y que a los que nos dedicamos a esto de la eficiencia de la educación nos llama la atención y es que, bueno, pues cuando uno relaciona... Resultados de los alumnos con los factores que se están. Eh, que los determinan. Bueno, pues no tenemos en cuenta que tanto el propio alumno como el centro educativo en el que cursa sus estudios, eh, bueno, pues puede incurrir en un cierto nivel de ineficiencia. Entonces, no basta con relacionar variables, sino que hay que tener en cuenta que puede haber un comportamiento ineficiente. Eh, bueno, pues no tengo que justificar, creo, la importancia de medir la eficiencia en el ámbito público, concretamente en el ámbito educativo. Eh, es una prioridad para prácticamente eh, todas las naciones en el mundo y más en los tiempos de crisis donde hay recursos cada vez más escasos, pues gastar eficientemente esos recursos es fundamental. De hecho, bueno, pues, se puede encontrar en la literatura trabajos en los que se mide la eficiencia de determinados eh, de la educación, pero normalmente en un ámbito concreto de un país, eh, una región, un distrito o determinados centros eh, eh, o determinados alumnos dentro de determinados centros es menos habitual encontrar comparativas internacionales utilizando ese enfoque basado en la eficiencia. Algunos trabajos sí que hay, aquí tenemos una breve, un breve resumen en el que bueno, pues lo he clasificado en función de cuál sea la unidad de análisis, si el propio estudiante o la escuela o el país, que quizás son los más, eh, los más habituales de utilizar como analida, unidad de análisis el país, algo que a mí personalmente no me gusta porque es demasiado macro desde mi punto de vista. Y bueno, pues las conclusiones que se pueden sacar en cuanto a bueno, conseguir mejoras de eficiencia son difíciles de interpretar cuando estamos utilizando variables tan agregadas. Bueno, pues como lo, también lo he clasificado por en función de la base de datos que se utiliza, normalmente PISA es referida a estudiantes de secundaria y TIMSS y PILS de educación eh, primaria. Bueno, ¿qué es lo que utilizan la mayoría de los estudios que hay disponibles? Bueno, pues fundamentalmente eh, eh, técnicas no paramétricas, como estamos en un contexto público, las características de la producción en el sector público, sin precio, sin unos outputs evidentes y claros, bueno, pues nos lleva a, a plantear que el DEA o técnicas no paramétricas en general y el DEA en particular es una buena herramienta de análisis. Algunas excepciones tenemos aquí en uno de estos trabajos. Y bueno, otra cuestión importante es decir, bueno, cuando analizamos el comportamiento de los centros educativos eh, o de, las propias, eh, de los propios alumnos, mm, es importante saber en qué contexto desarrollan su actividad. Es decir, no solo qué factores eh, productivos están utilizando para conseguir maximizar el rendimiento de los alumnos, sino el contexto, cuestiones del contexto en el que desempeñan su actividad. Esto que en la literatura habitual sobre eh, eh, eficiencia se conoce con las variables Z o las variables contextuales, exógenas, o ambientales, bueno, pues también se ha tenido en cuenta en algunos, solo en algunos de estos estudios, pero normalmente con un enfoque de doble, de segunda etapa, es decir, hacer un análisis sin tenerlos en cuenta y luego posteriormente tratar de incorporar eh, o de eh, testar si esas variables están influyendo o no están influyendo. Pero lo que no hacen eh, ningún trabajo, por lo menos que yo conozca, es estimar medidas de eficiencia que consideren explícitamente la influencia de ese... Contexto que influye en el comportamiento de las unidades de análisis, ya sea alumnos o centros. En el caso de los países es más difícil eh, de ver. La Por está tanto... Aumentando. Todos los existentes están en modo de solo escucha. No, no tiempo, no tiempo, no ¿Ahora empezamos entonces? Sí, pues, bueno, pero vuelvo atrás... O... No, no, sí, sí, sí. ¿Vuelvo? Bueno, como realmente lo que voy a empezar ahora es... Bueno, pues para los que empiecen ahora, voy a empezar a ver los objetivos de, este, de esta presentación, fundamental, una vez que he pasado por una pequeña, un pequeño resumen de lo que hay previamente. Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos de nuestra presentación, de este trabajo? Bueno, pues básicamente es medir la eficiencia de, de las escuelas o de los centros educativos... Eh, basándonos no solo en sus resultados, que es lo que normalmente eh, pues la información que es más pública, que son los resultados académicos que aparecen en los rankings, sino también los recursos que consumen esas escuelas, es decir, para saber si son realmente eficientes y si sacan el máximo partido a los recursos de los que disponen. Eh, bueno A partir de ese análisis en el que la unidad eh, eh, que nosotros vamos a evaluar son las escuelas o los centros educativos a partir de esas escuelas o centros educativos que son un número Considerable, bueno, pues es muy difícil presentar esos resultados, eh, pues cuando tienes miles de observaciones, y lo que hemos hecho es agregarlos a nivel de país y construir un ranking de los países en función de cómo deficientes eh, son sus escuelas, sus centros educativos. Eh, una vez que tenemos identificado ese ranking, nos preocupa esto que decía antes: es decir, bueno, la eficiencia de los centros educativos, eh, en parte Puede deberse a su propio comportamiento ineficiente, pero también podemos asumir que hay determinadas circunstancias o factores externos a la propia escuela que condicionan el hecho de que una escuela no, tenga, no sea eficiente en comparación con otras. Y en algunos casos eso dependerá de factores puramente escolares y en algunos, pues también a nivel de país o a nivel de circunstancias del sistema educativo. Entonces, puede ocurrir que en un determinado país unas escuelas estén comportándose de manera eficiente, es decir, si se comparan con centros educativos de su mismo país, eh, bueno, pues sean de las mejores, pero si se compara una, eh, una escuela española con una escuela finlandesa, pues seguramente la finlandesa eh, obtenga muchos mejores resultados y pueda ser más eficiente porque hay cosas del propio sistema educativo español que hace que sea muy difícil que nosotros lleguemos a alcanzar los niveles de determinadas escuelas finlandesas. Con lo cual, lo que vamos a hacer es descomponer la ineficiencia que detectemos de cada unidad, entre qué parte se podría atribuir a lo que es en sí la escuela y qué parte a lo que es el sistema educativo o el país en el que eh, operan. Y en una segunda fase del estudio, una vez que hemos hecho un análisis solo basándonos en inputs y en outputs, recursos consumidos y resultados académicos de los alumnos de esas escuelas y descompuesto qué efecto tiene eh, escuela y país. En una segunda fase lo que vamos a tener en cuenta es decir, bueno, sabemos que hay factores que pueden estar influyendo en que el comportamiento de las escuelas sea más o menos eficiente, tanto a nivel de escuela como a nivel de país pues metamos eso en el análisis y veamos cómo afecta eso a los resultados. Es decir, esas variables Z, esas variables contextuales, vamos a incorporarlas a nuestro modelo, a nuestro análisis de eficiencia, y entonces vamos a construir un nuevo ranking de los países, pero teniendo en cuenta esas circunstancias, esas circunstancias contextuales eh, eh, en las que desempeñan eh, su, su actividad las, eh, los centros educativos. Un poco esa es la idea de, de, del, del planteamiento de los trabajos empíricos. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar una metodología, una metodología robusta no paramétrica como el orden M de fronteras parciales. Ahora explicaré en mayor detalle en qué consiste para medir la eficiencia de las escuelas inicialmente, con inputs y outputs solamente, y un enfoque de metafrontera para poder descomponer ineficiencia entre escuela y país. Y después vamos a utilizar modelos de eficiencia condicional para eh, calcular o estimar eh, medidas de eficiencia tomando en consideración esas variables contextuales en el propio análisis. Bueno, estas, el uso de estas técnicas no es nosotros no somos originales en el sentido de que ya hay estudios previos que han utilizado ambas metodologías para medir la eficiencia eh, de centros educativos, eh, pero todos estos eh, estudios se refieren al marco específico de un determinado país. El trabajo de de, de Witte es referido al Reino Unido, este de Cherche y otros es de, eh, eh, en Bélgica, eh, los dos de, de Herlemans y de Witte, Witte Cortelaines son de Holanda, este es de Chile y este nuestro previo es relativo al caso español. Pero hasta ahora este tipo de metodologías no se habían utilizado en un enfoque de comparativa internacional. Entonces, bueno, pues nuestras contribuciones principales con estos trabajos empíricos es utilizar esos métodos en una perspectiva comparativa de países y eh, bueno la incorporación de esos factores contextuales que normalmente no se suelen tener en cuenta en el análisis de eficiencia de los centros educativos. bueno pues Una vez planteado cuáles son los objetivos, paso a describir la metodología, que como digo, bueno, pues este bloque de metodología nos vale para los dos papers que voy a presentar luego, porque más o menos la metodología es la misma. Bueno, Quizás esta transparencia me la podía ahorrar, pero bueno, no está de más yo creo, pues, plantear una cuestión muy básica, y es que en el ámbito educativo eh, bueno, pues resulta muy difícil medir la eficiencia en el sentido de que, bueno, lo que ocurre dentro del propio centro y si nos vamos un paso más allá, dentro de las propias aulas, siempre se ha considerado, bueno, eh, como eh, una caja negra, ¿no? Es decir, qué ocurre en el aula cuando lo, en la interacción entre profesores y alumnos, para que en unos casos los resultados académicos de los alumnos sean mejores, en otros sean peores, eh, cómo se mantienen esas relaciones es difícil de modelizar. Lo único que nosotros podemos hacer a partir de las variables de las que disponemos es, bueno, pues sabemos que hay una serie de factores o inputs que se transforman en una serie de outputs o resultados educativos. Normalmente aquí podemos entrar en un debate, al final algo comentar al respecto, bueno pues, ¿cuáles son los resultados del sistema educativo? ¿Cómo se mide el éxito eh, de un sistema educativo? Bueno, pues eh, la formación de los chavales en muchos ámbitos, pero la medida que normalmente se dispone para hacer estudios suelen ser los, eh, las puntuaciones en, una, en un test eh, centrado fundamentalmente en competencias. Habitual uso de los test scores en, en el ámbito académico, pues eh, nos dan una indicación de las competencias que han adquirido esos estudiantes. Eso sería un poco el output del proceso educativo. Bueno, pues si estamos en un ámbito de eficiencia, lo que vamos a hacer es construir una frontera eh, constituida por las unidades eh, más eficientes y luego, pues las unidades que no sean eficientes, bueno, pues la medida de su ineficiencia la medimos eh, como la distancia a esa frontera compuesta por las unidades eficientes. Conceptos básicos dentro del ámbito de medición de la eficiencia en el ámbito eh, no paramétrico. Bueno, eh, bueno, pues nosotros utilizamos o partimos. Nuestro punto de partida es utilizar un análisis no paramétrico, y en ese eh, caso particular, en principio nos decantamos por, por el FDH, por el Free Postal Hall. Bueno, alguien podría discutir que por qué el FDH y no el DEA, que quizás es la técnica más habitual. Nuestro planteamiento es que, como tenemos un gran número de observaciones, miles de observaciones. Eh, bueno, con el FDH nos comparamos siempre a las unidades con unidades reales, no necesitamos la conversidad para crear unidades virtuales, que es lo que nos daría el DEA y nos podemos, eh, bueno, tenemos un número suficiente de observaciones que eh, nos permite utilizar el FDH. Aun así, bueno, el FDH bueno, pues, tiene una serie de limitaciones, eh, bueno, pues, en términos, es totalmente determinístico, no podemos hacer inferencia es sensible a, a la presencia de outliers, eh, y podemos tener problemas de, eh, de dimensionalidad cuando queremos construir fronteras dif con diferentes números de unidades. Para intentar evitar este tipo de problemas, nos decantamos por el uso de las técnicas eh, robustas de orden M, desarrolladas por Cazal, Flores y Simon en el año 2002. La idea, el planteamiento es el siguiente: el planteamiento es, bueno, pues en vez de calcular una frontera utilizando todas las observaciones de las que disponemos, en este caso todas las escuelas de las que disponemos, lo que vamos a hacer es comparar a cada centro educativo, que es nuestra unidad de análisis, con eh, un número limitado, un número M, de observaciones. Ese número de observaciones se extrae de la muestra de manera aleatoria, cumpliendo una serie de requisitos, y es que el output eh, del resto de unidades sea mayor que el de la propia unidad analizada, y se extraen aleatoriamente un número, y lo calculamos, un número de fronteras suficientemente alto. Bueno, eh, Un número B, normalmente pues 100, 200, un número suficientemente elevado como para tener una muestra representativa y es una manera de tener una especie de remuestreo, es decir, tenemos una medida de eficiencia, es decir cuál es mi resultado si me comparo con un número de unidades, 30, 50, 100, 200 eh, extraídas aleatoriamente de mi muestra, que como digo es mucho más grande de esta manera pues tenemos una medida de los resultados ¿cuál es la ventaja de esto? bueno pues en principio así nos evitamos el problema de los outliers eh, bueno porque siempre me comparo con las que son más parecidas eh, pues al tener un remuestreo, un cierto remuestreo, pues el problema de posibles errores en, en los datos también queda bastante mitigado. Y eh, como ahora diré, como vamos a calcular fronteras distintas, decíamos, a calcular una frontera parcial y otra total, pues eh, como siempre me comparo con el mismo número de unidades, evito problemas relacionados con la dimensionalidad del modelo. Siempre me comparo con el mismo número de unidades. Eh, además. Otra ventaja de la técnica es que bueno, cuando yo me estoy comparando con un número determinado de determinadas unidades, pongamos 40 o 50, si yo soy mejor que esos 40 o 50, el modelo me da un valor, bueno, eh, no lo he dicho, vamos a adoptar una orientación al output, con lo cual las unidades eficientes serían valores unitarios y las ineficientes superiores a 1, superiores a 1, bueno, pues puede ocurrir que nos salgan valores inferiores a 1. Eso serían eh, identificadas como unidades super eficientes, es decir, aquella que en comparación con el resto, eh, tiene un comportamiento mejor que todas aquellas con las que yo me estoy comparando. Bueno, pues eh, lo que vamos a hacer es, utilizando esta técnica, vamos a calcular una eh, frontera, eh, bueno, en realidad vamos a calcular dos fronteras, es decir, a cada escuela lo que vamos a hacer es compararlas compararla con todos los centros educativos que eh, actúan en el mismo país que él, eso sería una primera comparación, es decir, compara a cada unidad con las del mismo país, las que pertenecen al mismo sistema educativo y luego vamos a conseguir hacer otra medida que es comparar a cada centro educativo con todos los que componen la muestra, es decir, ahí ya comparamos a escuelas españolas con alemanas, italianas, francesas y demás. ¿Qué es lo que tenemos por tanto? Tenemos dos fronteras distintas. La frontera en la que yo me voy a comparar con todas las unidades, eso es lo que denominamos metafrontera, es decir, una frontera que cubre todas, eh, o que calcula la medida de eficiencia con respecto a todas las unidades de la muestra. Pero luego voy calculando fronteras parciales para cada país. De tal manera que la, el planteamiento que nosotros hacemos es, si yo mido la eficiencia comparándome con las que son de mi mismo país, tendré una distancia a la frontera. Bueno, puedo estar en la frontera también, puedo ser eficiente si soy ineficiente tendré una distancia con respecto a aquellas que tienen un desempeño mejor que yo y que forman la frontera de mi propio país y luego tendré una distancia, una frontera que estará por encima porque incluye a todas las unidades incluidas en el análisis que será mayor de tal manera que yo tendré una medida de la ineficiencia con respecto a las que están operando en el mismo sistema que yo eso qué será será atribuible al propio centro educativo si yo me comporto eh, peor que hay otra, otro centro educativo que con la misma dotación de recursos está obteniendo mejores resultados que yo, yo soy eficiente, pero esa unidad está operando en el mismo contexto que yo, es otra, otra escuela española. Eh, sin embargo, si yo me comparo con otra escuela eh, pues, italiana o, o francesa, puede ser que esté operando o que tenga mejores resultados, pero también que el propio diseño del sistema educativo o las circunstancias de ese sistema educativo hagan que eso sea inalcanzable para mí. Entonces, podemos descomponer la medida de ineficiencia total, es decir, la distancia a la frontera, yo creo que se ve mejor aquí en el gráfico, a una unidad tal como esta Tenemos una frontera que es la parcial, que es la de su país, y si yo soy ineficiente, tendré una ineficiencia atribuible a la escuela, que será esta medida de aquí. Luego, a su vez, yo tendré una medida a la metafrontera, es decir, la frontera compuesta a partir de todas las unidades que tengo en la muestra, de tal manera que esa será mi ineficiencia, será la suma de mi distancia a la frontera parcial y la distancia de la frontera parcial a la total, la cual puedo atribuir al país. Es simplemente una descomposición, calculo una y otra y a partir de un ratio, si tengo la medida a la metafrontera y la, la medida a la, a la local, bueno, pues el propio ratio nos va a dar por defecto la que es atribuible al país, que sería simplemente la que no es atribuible a la escuela. Entonces podemos hacer una descomposición de mi nivel de ineficiencia. Ahora bueno, sería un poco la primera idea que nosotros queremos calcular, es decir, ver en qué medida somos ineficientes con respecto a otras, pero hasta aquí estamos utilizando solo inputs y outputs. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? En una segunda fase del estudio, es decir, bueno, como sé que parte de esa ineficiencia puede venir explicada por las circunstancias en las que está operando, por el contexto de la propia escuela o el contexto del propio país pues vamos a incorporar variables a nivel de escuela o de país que puedan estar influyendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues para eso utilizamos eh, la metodología propuesta, la metodología del modelo de eficiencia condicional, propuesta también o iniciada también por los mismos autores, Cazar Flores y Simar en el año 2002 y desarrollada en mayor medida por Darayo y Simar, que está basada en el uso de una función probabilística en la que bueno, pues la función representa cuál es la probabilidad de que una unidad operando a un determinado nivel de input y output eh, esté siendo dominada por otras que estén eh, sometidas al mismo contexto. ¿vale? Si descomponemos esa función, la clave es estimar esta función s eh, de y en función de x y z. Esa es la clave que tenemos que, que estimar. Y bueno pues esa función a su vez pues podemos, eh, esa función podemos hacerle con lo que ellos denominan el plugin. podemos decir bueno pues podemos utilizar dea, podemos utilizar FdH, o en nuestro caso, como nosotros lo que queremos estudiar es una función de orden M, pues utilizamos la función de orden m y tendríamos esa función de aquí. ¿Vale? Que sería lo que nosotros vamos a. Eh, eh, Esta expresión de ahí, lo que queremos estimar. La estimación, bueno, pues es algo compleja porque requiere pues, el uso de técnicas de suavizado y eh, basadas en, en funciones kernel para poder. Eh, eh, estimar esta, este ancho de banda, es decir, la idea es decir, yo me quiero comparar con aquellas que están en un contexto similar al mío, entonces simplificando mucho, es decir, bueno pues yo me comparo con lo que hago es un, un ancho de banda en el sentido de, yo por ejemplo, una variable que, que metemos en el análisis contextual a nivel de país es el PIB per cápita, bueno pues voy a compararme solo con unidades de países que tienen un PIB per cápita, pues que esté eh, en un rango por encima o por debajo del mío de un 10%, un 20%. Entonces, hay que estimar ese ancho de banda para saber con cuántos me estoy comparando. El propio modelo me permite estimarlo y entonces ya solo me comparo con aquellos que son similares a mí para que la comparación eh, sea más adecuada y realmente esté comparando con unidades eh, ciertamente más homogéneas. Bueno, pues la estimación de ese parámetro eh, de ese ancho de banda es la clave. Para el funcionamiento de este método, los cálculos, la verdad que son bastante complicados porque no hay un programa en el mercado ahora mismo. Ojalá salga pronto, pero no hay un, mercado, <risa> hay un programa en el mercado, un software que nos permita estimarlo. Entonces, bueno, esto lo hemos tenido que programar todo en, en R, eh, MATLAB también. Bueno, empezamos con MATLAB y al final lo hemos terminado haciendo en R. Y bueno, pues el planteamiento, aun siendo complejo, eh, el cálculo todavía, cuando tienes variables eh, eh, contextuales continuas Todavía bueno, la estimación no es demasiado compleja, pero en nuestro caso además teníamos variables no solo continuas, sino continuas y discretas, con lo cual la estimación es algo más, más difícil. Bueno, pues Una solución que podemos optar, que es la más sencilla, es decir, bueno, si tenemos variables discretas, dividimos la muestra entre las variables discretas y estimamos una para cada una de las alternativas, pero como tenemos muchas variables discretas no podemos partir tanto la muestra. Con lo cual, bueno, pues fuimos recurriendo a diferentes métodos. Eh, bueno, en principio utilizamos el, el elian Racine del año 2007, tal y como proponían esos autores. Pero bueno, luego, como suele ocurrir, siempre hay un, un evaluador eh, agradable que cuando el artículo lo mandas a, a publicar, pues te da la solución y te dice, bueno, pues la solución mejor es este modelo nuevo que eh, ha salido o la manera de calcular la más correcta es esta, este planteamiento que eh, plantean Lee, y y Newton en el año 2014, en el que bueno pues hacemos una estimación separada para el parámetro eh, para las variables eh, discretas y otro para las variables continuas y ese es el que hemos aplicado. Esta técnica, además, también nos va a permitir ver cuál es el efecto de la variable, es decir, si el efecto es positivo o negativo. Si yo estoy metiendo una variable eh, contextual, si eso está influyendo positivo o negativamente y para eso lo único que tenemos que hacer es analizar el ratio eh, bueno, el, el, el, el gráfico entre el ratio entre la, la medida condicional y no condicional, es decir, el modelo inicial que calculamos sin las zetas y con las zetas, y si nos sale una línea decreciente o decreciente, pues eso dependerá de que el efecto sea favorable o desfavorable. Y bueno, podemos incluso también hacer test de significatividad para ver si esa variable z que estamos metiendo en el modelo eh, pues, es influyente o no influyente, o bueno, realmente es significativo su efecto o no. Aquí también bueno, pues, eh, podemos tener problemas en la estimación porque realmente nosotros en una regresión no paramétrica eh, que sería la herramienta para identificar si el efecto es significativo o no, eh, bueno, pues eh, realmente como no observamos la variable dependiente, pues, no podríamos estimarlo pero esto lo podemos solucionar, solucionar utilizando funciones de orden alfa. Eh, que son básicamente lo mismo que las orden M, pero cuantílicas, y dando un valor suficientemente alto, es decir, 0.99 o 0.95, con lo cual ya prácticamente es como si estima, estimáramos la, la frontera. Son cuestiones a lo mejor ya entrar mucho en detalle, si queréis luego podemos, podemos discutir. Bueno, pues sería un poco la metodología. Repito otra vez, al principio lo que hacemos es calcular una frontera eh, solo calculando inputs y outputs, eh, bueno, en realidad dos fronteras, una meta frontera y una local para cada país y luego descomponer la ineficiencia y una vez que hemos detectado que existe ineficiencia por factores que desconocemos, vamos a meter esos factores en el análisis y ver cómo afecta a los resultados con ese modelo condicional. bueno En primer lugar voy a presentar los resultados de un análisis empírico que realizamos con datos de eh, centros de, de educación primaria eh, en este caso, en educación primaria, el planteamiento que hicimos es coger unidades lo más homogéneas posibles entre sí. ¿Por qué? Porque en primaria eh, no tenemos, eh, o sea, el sistema educativo en el ámbito primaria es muy parecido entre los países, con lo cual tenemos homogeneidad, bastante homogeneidad, eh, no ha habido separaciones con esto que decía del tracking, los alumnos no han elegido diferentes itinerarios, no hay exámenes tampoco, eh, exámenes, por así decirlo, externos que los evalúen. Eh, tenemos bastante homogeneidad entre los alumnos, con lo cual nos quedamos con una muestra de países europeos, porque lo que buscamos un poco es la homogeneidad en la muestra. Utilizamos la base de datos PILS. Eh, la base de datos PILS es una base de datos eh, elaborada por el Instituto de Educación eh, a nivel eh, mundial, aunque nosotros solo nos quedamos con información sobre países europeos y es una evaluación solo de las destrezas o de las competencias lectoras, solamente de las lectoras, a diferencia de PISA que evalúa tres eh, competencias distintas, eh, pues nosotros en PIL solo tenemos una medida de la comprensión lectora de los alumnos. Eh, los alumnos son de cuarto grado, aproximadamente 10 años tienen, vale, cuarto grado de primaria. Y nuestra muestra aquí tenemos 2.400 escuelas eh, de esos 16 países. De cada país tenemos aproximadamente entre 100 y 200 observaciones. Y eh, bueno, tenemos información eh, de los propios estudiantes, de sus padres, de los profesores y de los directores de los centros. Bueno, pues como he dicho, hay una homogeneidad en los datos y bueno, algunas limitaciones es que no tenemos datos sobre, sobre en algunos países, y por eso no los pudimos incluir en el análisis sobre eh, su nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico de las familias, con lo cual los excluimos de la muestra y, y bueno, pues eh, tampoco tenemos un índice, que es la variable que normalmente se suele incorporar en eh, la variable socioeconómica, aquí Pils nos lo proporciona. Eh, bueno, y tampoco tenemos datos presupuestarios. Bueno, pues lo más importante cuando uno, lo más dificultoso eh, cuando uno hace este tipo de análisis es elegir bien las variables. En el caso de los outputs, pues no hay mucha discusión basándose en la literatura previa. Otra cosa es que uno conceptualmente entienda que los resultados de un test no miden realmente lo que debe ser el, el output educativo. Eso ya es otra discusión aparte, pero prácticamente el 99% de las aplicaciones que hay en el, campo, en el campo de la educación, la medida a explicar, la variable dependiente o los outputs son medidas en un test. En cuanto a los inputs, bueno, pues nosotros lo que buscamos es inputs eh, que sean claramente atribuibles a los centros y que estén relacionados fundamentalmente con la, los principales recursos de los que disponen. La literatura que dice bueno, pues los recursos de los que dispone un centro es, son los propios del centro, es decir, recursos humanos y físicos del propio centro, pero también es fundamental las características del alumnado que va al centro. Eh, entonces bueno, pues intentamos tener alguna medida de las características del alumnado y luego también de eh, bueno, recursos escolares. ¿Qué es lo que seleccionamos? Como output solo tenemos una medición, que es el rendimiento en lectura y como Inputs eh, lo que utilizamos son un índice de las habilidades que tienen los alumnos al eh, iniciar la escuela. Eh, esto es eh, bueno, pues los padres hacen, eh, se les pregunta una serie de preguntas sobre qué saben hacer los chavales antes de empezar la escuela, si saben leer, si saben eh, escribir, si se saben sumar, restar y demás, y a partir de ahí, a partir de esas respuestas, se construye un índice, un índice continuo, y eso es, también es útil, que sea un índice continuo para nuestro planteamiento, y es una especie de proxy de la capacidad intelectual, bueno, no capacidad intelectual, pero sí de las habilidades que tienen los alumnos antes de empezar eh, la escuela. Luego, como recurso de la propia escuela, el recurso físico, pues el número de ordenadores por cada 100 alumnos y el, el número de profesores por cada 100 alumnos como proxy del capital humano. Variables contextuales. Bueno, aquí, ¿cuál es la diferencia entre inputs y variables contextuales? En el caso de los inputs, lo que intentamos es seleccionar variables en las que quede claro que cuanto más tengas de cada uno de esos inputs, se espera que tengamos mejores resultados. Cuanto mejor sea la dotación de recursos humanos, de recursos... Eh, de recursos físicos y cuanto mejor sea la calidad de los centros eh, mejores deberían ser los resultados. Luego hay otro tipo de variables que realmente no sabemos y la literatura tampoco nos deja claro si esas variables pensamos que pueden influir pero no hay una relación que diga bueno no hay evidencia de que dar más horas de clase, por ejemplo, eh, sea mejoren los resultados. Una intuición pero no una evidencia, con lo cual lo metemos como variable contextual, no como variable input. Eh, bueno, pues disciplina en las aulas, eh, pues parece que sí debe influir, pero queremos saber si influye o no. El nivel de asentismo, el nivel en que se, eh, se involucran los padres en la educación de sus hijos, en eh, las actividades que realiza la escuela, el tipo de alumnado, en el sentido de si pertenecen a un, a un barrio, bueno, pues con un nivel socioeconómico desaventajado, y si está la escuela en un área rural o no. Son, como digo, variables que eh, bueno en principio pueden influir o no eh, y las incorporamos así. Hay algunas variables que no nos da la base de datos, como si el centro es público o privado eh, o el porcentaje de inmigrantes en las aulas, que sí, por ejemplo, eh, podemos tener en PISA, pero aquí no tenemos la información, por eso no la incorporamos. Y a nivel de país, bueno pues a nivel de país básicamente dos grandes bloques. Factores económicos, es decir, PIB per cápita como medida del, eh, de bueno, pues la riqueza del país y el gasto que se realiza en educación primaria, el porcentaje de gasto del PIB que se dedica a educación primaria. Y luego, yo ahora retomo algo que dije al principio, creo que esto es bastante importante, lo he discutido con bastantes investigadores y creo que en general coincidimos todos con la idea pero era difícil de incorporar análisis y nosotros lo hemos intentado de alguna manera. Nuestra percepción es que cuando uno analiza los resultados de un país y cuando salen los resultados de una gran base de datos internacional como esta dice, bueno, pues los chavales finlandeses son los mejores o ahora en PISA nos dice que pues los asiáticos, sobre todo Corea, eh, China, etcétera, etcétera son los mejores. Bueno, pues habrá cosas que no sean propias del propio sistema educativo son cuestiones culturales de los propios de los propios países es decir el que haya una cultura del esfuerzo de la responsabilidad de los alumnos de que desde pequeños tengan claro que tienen que estudiar porque eso es lo que les va a dar un éxito en el futuro y eso en unos países hay más y en otros hay menos y eso consideramos que era importante incorporarlo al análisis entonces cómo lo hemos intentado incorporar con un proxy que es sacar información de una encuesta que se realiza, de bueno, van seis oleadas, me parece que ya se ha publicado la séptima, desde el año 80 a cada cinco años, en la que, que es la World Value Survey, en la que se le pregunta, eh, bueno, se le preguntan muchas cosas a la gente que participa en la encuesta, eh, representativa para cada país, pues cuestiones políticas, eh, nivel de satisfacción con la vida, salario, religión, etc. Y hay una pregunta que a nosotros nos parece relevante, es ¿qué considera que es importante inculcar a los hijos, a las nuevas generaciones? ¿Qué es, ¿Qué es lo más importante que hay que transmitir a los hijos? Y entonces, se ponen una serie de ítems y nosotros nos hemos quedado con qué porcentaje de personas contestan que es importante inculcar el trabajo duro, la responsabilidad y la perseverancia. Y entonces, sacando un porcentaje de número de personas que contestan eso como una prioridad, y haciendo un pool de todos los datos de la encuesta desde el año 80 hasta el 2006, que es el último que estaba disponible, pues sacar bueno pues cada país un poco, ponderar esos valores e incorporarlos al análisis. ¿Mm? Bueno, hay otros factores que no, que no incluyen, bueno, ya eso lo comento luego. Bueno, pues como he dicho, los resultados del análisis, una orientación al output, eh, eh, bueno, porque consideramos que lo que queremos todas las escuelas es maximizar los resultados. Eh, utilizamos un valor de M, en esa orden M o la comparativa, con cuántas escuelas nos comparamos, un valor de 100. 100 es justo el valor mínimo de la muestra de un país, me parece que es Italia, eh, el que tiene menos, pues con, con 100 unidades y 200 replicaciones de las iteraciones para tener esa, esa robustez un poco en los resultados. Como digo, repito otra vez, aunque me eh, resulte cansino, bueno, pues primero un análisis incondicional, es decir, sin tener en cuenta variables contextuales, solo inputs y outputs. Y descomponemos la metafrontera en dos y luego el modelo condicional incluyendo esas variables. Lo hacemos en dos etapas. Primero son las variables escolares y luego metemos las escolares y las de país. Bueno, y esto es un poco lo que, lo que obtenemos. Cuestiones, cuestiones importantes. Creo que lo tengo señalado por aquí. La descomposición. Bueno, el, el ratio no lo he presentado, pero básicamente eh, la medida de eficiencia inicial es muy parecida a lo que son los propios resultados en sí. Pero vemos que hay países donde el factor escuela para determinar la ineficiencia es bastante elevado y lógicamente el de país es mucho menor mientras que hay otros países eh, como Lituania o donde el factor país es mucho más amplio que el factor escuela con lo cual cuando nosotros sacamos un resultado y medimos la eficiencia tenemos que saber que, bueno, que hay factores que están influyendo que en unos casos el contexto es más adverso que en otros y eso puede estar influyendo sobre la medida de eficiencia y esto sería el resultado ya incluyendo en el análisis esos factores ya ambientales o contextuales de cada, eh, de cada escuela y de cada país. Entonces, bueno, nos resulta llamativo destacar algunas cosas. Y es que, claro, si nosotros hacemos un análisis y no tenemos en cuenta esos factores contextuales, Noruega y Rumanía quedan entre los peores dentro de nuestro análisis. Y cuando metemos las variables ya, todas las variables contextuales, ya nos encontramos con que esos países suben y escalan posiciones. Es decir, lo que, estamos, lo que quiero decir es que en un análisis que no tenga en cuenta el contexto en el que están desarrollando sus actividades las escuelas eh, las escuelas de determinados países pueden quedar muy lejos de la frontera pero cuando incorporamos variables que representan el contexto eh, bueno, pues pueden estar incluso entre las mejores. ¿vale? Y lo contrario, países como Finlandia o la República Checa pues en un primer análisis eh, obtienen muy buenos resultados, pero seguramente porque sus escuelas están operando en un contexto muy bueno, muy positivo. O sea, en el primer análisis estamos asumiendo que el contexto de todas es el mismo, que todas están en el mismo, pero cuando incorporamos ese contexto vemos que seguramente Finlandia y la República Checa son dos países con un contexto positivo, es decir, o mejor que la media, con lo cual cuando ya lo metemos en todas, pues pierden posiciones. Y esto serían las variables, ver si influye o no influye, pues las variables. De país son las que parece que tienen más incidencia. Las variables a nivel escolar no parecen tener incidencia. Las variables a nivel de país creemos que son más importantes. Bueno, ahí está un poquito resumido eso. como ya voy pasado de hora, bueno, pues paso a presentar el segundo. Iré un poquito más, más rápido, porque aquí básicamente el planteamiento es muy parecido. Bueno, ¿qué tenemos en el segundo en el segundo trabajo empírico que hemos realizado? Bueno, Aquí nos hemos saltado simplemente por una cuestión de que tenemos muchas observaciones y por no volver a contar, la descomposición aquí no la hacemos, es decir, pasamos directamente al modelo S condicional metiendo las variables exógenas. Aquí tenemos variable, eh, unidades, eh, son centros de educación secundaria, la información la proporciona la base de datos PISA del año 2012, que es la más reciente, son chavales de 15 años, último año de educación secundaria, en este caso mmm, consideramos 36 países de todo el mundo, es decir, aquí tenemos una heterogeneidad mucho mayor y tenemos eh, un número de escuelas mucho más alto. Aquí tenemos 12.000 escuelas. ¿Alguien puede plantearse por qué hay aquí tantas? Bueno, porque en Pisa hay eh, regiones que participan con una muestra ampliada. En España, por ejemplo, mientras que en PIRS tenemos 4.000 observaciones que ya son representativas del país, en Pisa tenemos 25.000. Bueno, no es porque necesitemos, la representatividad es la misma, pero se presenta, bueno, pues Madrid presenta 2.000 unidades, o sea, 2.000 centros. Eh, bueno, no, 2.000 no, he pasado. 2.000 alumnos, no centros. Hay 900 centros en total de España. Eh, bueno, pues en Madrid habrá eh, 70, en Andalucía otros 70, asías y entonces bueno, tenemos un número de observaciones importantes. De hecho, mientras que antes teníamos un rango entre 100 y 200 por cada país, aquí tenemos entre 150 y 1.500. Creo que hay 1.500 en México, que es la que tiene una muestra más amplia. Bueno. Aquí tenemos información sobre también los resultados y las variables de escuela que hemos complementado con alguna información adicional procedente de diferentes, eh, diferentes bases de datos internacionales y también hemos incluido estas variables de la World Value Survey que decía antes. Eh, bueno, pues la selección de países ha venido determinada por las fuentes de información disponibles. Inicialmente teníamos 65, pero en algunos casos no teníamos información de determinadas variables que nos interesaban y lo dejamos al final en esas 36, observaciones, 36 países. Outputs que consideramos aquí, aquí tenemos tres outputs, como PISA nos da, resultados en ciencias, matemáticas y lectura, bueno, pues incorporamos los tres al análisis, y los inputs, aquí lo que metemos es el índice socioeconómico como, eh, como un, una aproximación a la calidad de los estudiantes, aquí bueno, es una cuestión simplemente, no es que nos guste uno más u otro, eh, uno u otro, antes teníamos las habilidades antes de empezar la escuela, PISA no proporciona esa información y a su vez PIRS no proporciona el, el índice socioeconómico. Al final nos vemos un poco, no es que elijamos, sino que es que es la información disponible como medición del proxy de la calidad de los estudiantes. También tenemos otra medida de los, capi, del, de los recursos de capital, que es un índice de calidad de esos recursos y el, también los profesores. Variables exógenas, pues parecidas a las de antes, algunas varían, pero en general son muy parecidas, paso un poco rápido, y a nivel de país pues tenemos las mismas de antes, es decir, las económicas y los valores culturales pero luego, aparte, aquí metemos otra serie de variables que antes no podíamos meter porque, porque no lo proporcionaba la base de datos o porque no tenía sentido meterlos, como por ejemplo esto del tracking, es decir, si los alumnos se separan en diferentes itinerarios eso en primaria no ocurría, todos están en lo mismo, con lo cual no tenía sentido incorporarlo. Si hay exámenes centrales, hay varios estudios que dicen que tener exámenes a final de ciclo, esto que vamos a incorporar aquí con la once, pues que mejora los resultados, bueno pues vamos a incorporarlo para ver si realmente eso influye en la eficiencia. El porcentaje de escuelas privadas en el país, eso tampoco lo teníamos en PILS eh, un índice de autonomía y la duración de la educación eh, previa primaria. Bueno, los resultados también eh, muy parecidos. Cambiamos el valor de la M aquí porque tenemos menos, eh, la unidad que tiene menos tiene 150 eh, y hacemos más o menos eh, lo mismo, también un modelo incondicional y luego eh, los dos modelos incluyendo las variables. Aquí no presento todos, tenemos 36 por problemas de espacio, pues presento los, los 8 superiores y los 8 inferiores. Curioso esto, esto primero que, que planteo, y es, fija, si nos fijamos solamente en los resultados, es decir, no tengamos en cuenta los recursos, simplemente el ranking que se publica cuando salen los datos de PISA, pues los países asiáticos, Singapur, Hong Kong, Corea, son los mejores. Cuando hacemos un análisis de eficiencia y tenemos en cuenta los recursos, esos países se mantienen, pero solo esos tres, Japón, Polonia, Holanda, Finlandia, ya desaparecen. De ese o sea que decir que están utilizando muchos recursos es verdad que sacan muy buenos resultados pero en términos de eficiencia no son tan eficientes y cuidado con la sorpresa aquí México Colombia Turquía o Tailandia que están entre los ocho peores en términos de resultados puros claro en realidad son muy eficientes o sea eh, Colombia saca muy malos resultados evidentemente que saca buenos resultados pero es que tiene unos recursos ínfimos entonces cuando eso lo incorporamos en el estudio bueno, pues vemos que no lo hacen tan mal para lo que tienen. Bueno, pues aquí ya metemos las variables contextuales y tenemos algo parecido antes: es decir, bueno, Hong Kong, que es como la referencia ahora mismo a nivel internacional. Sobre esto, bueno, pues eh, animo si a alguien le preocupa esto, lo tengo bastante reciente. La semana pasada acudí a un seminario precisamente sobre lo que hay detrás de los resultados eh, alucinantes de Hong Kong. Un paper muy interesante de John Gerring, un investigador del. Del Instituto de Educación de Londres decía que, bueno, que, que no es que el sistema educativo sea tan bueno, sino que es, que es que los chavales ya son más listos desde que empiezan la escuela. Tienen una inteligencia innata mayor. O sea, el sistema educativo pues, eh, no estará mal organizado, no digo que sea malo, pero que no es todo el sistema educativo. No, no es que estén haciendo maravillas que no podemos hacer en otros países. Bueno, pues Hong Kong, pues, cuando tenemos variables ya o metemos las contextuales, baja un poco, pero por lo menos se mantiene entre los mejores. Todos los demás desaparecen, todos los demás aparecen. cuando metemos las variables contextuales, hay países como Rumanía o Uruguay que eh, suben mucho en el, ámbito, eh, eh, en el ranking de países teniendo en cuenta ese contexto en el que están operando. Bueno, aquí tenemos la correlación entre unos índices y otros, vemos que hay una correlación bastante baja entre lo que son los resultados puros y la, y la eficiencia y todavía más si miremos las variables contextuales, la relación de correlación es muy baja. Bueno, aquí son las variables que influyen, las variables que influyen también las, los valores culturales y económicas y también pues, la duración de, prim de primaria o de los años de previos a educación primaria. Eso también está muy identificado en la literatura y eso es uno de los motivos para ser optimistas con el sistema español, el sistema español que tan mal queda siempre en esto. Por poner una luz de esperanza, eh, se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos 15 años por escolarizar prácticamente a todos los chavales entre 3 y 6 años están escolarizados y un porcentaje bastante amplio entre 1 y 3 también eh, están escolarizados. Guarderías, se entiende. Bueno, pues eso hay muchos estudios que demuestran que eso tiene un éxito a largo plazo o genera unos mejores rendimientos a largo plazo. Con lo cual, bueno, pues el esfuerzo que se ha hecho en España en los últimos 10-15 años para mejorar esas tasas seguramente se vea de aquí a un tiempo, ¿no? porque eso aquí nuevamente también nos sale que, eh, que la educación o que esa educación previa primaria eh, es un factor importante. Y bueno, los resultados básicamente los, eh, eh, los he ido contando un poco de los países. Importante incidir en que bueno, cuando tenemos ranking de países solamente resultados, bueno, cuidado con esa foto de ver solo resultados, pues también hay que ver qué hay detrás, qué recursos están utilizando, cuál es el contexto en el que operan las escuelas y creo que es relevante porque eso puede cambiar bastante las, las conclusiones de este tipo de estudios. Eh, bueno, simplemente por terminar, algunas cuestiones. Yo mismo tiro piedras sobre mi tejado en el sentido de que, bueno, cuidado con la, los datos, tienen sus limitaciones, son datos agregados a nivel de escuela. Bueno, detrás hay alumnos y dentro de, una misma, eh, de un mismo análisis con datos de medias para una determinada escuela puede haber... Eh, desviaciones eh, muy amplias, con lo cual ahí hay que tener cuidado porque hombre, lo ideal sería trabajar a nivel de alumno pero claro, si aquí estamos trabajando con 12.000 observaciones de escuelas si y queremos bajar al nivel de alumno la cosa se complicaría mucho más. Eh, son datos de un solo año, eh, lo ideal sería poder trabajar con datos de panel pero desafortunadamente eso con datos de PISA y PISA es imposible porque cada año eh, la muestra es aleatoria y claro, los, los chavales que se evalúan lógicamente son siempre de la misma edad, con lo cual no son los mismos. Y bueno, pues también algo que he dicho durante la presentación, bueno, son medidas basadas en resultados de un test de competencia y bueno, hay toda una literatura también que habla sobre las cuestiones no cognitivas que deben fomentarse en la escuela y que esto no se puede medir y bueno, pues son cuestiones que también hay que tener en cuenta, bueno, que uno puede decir, estamos hablando de un sistema educativo mejor o peor basándonos simplemente en su rendimiento académico o su rendimiento en competencia. Y hay un sistema que, bueno, a lo mejor una escuela no me prepara a los mejores o a los que sacan mejores notas, pero, pero sí forma bien en valores a sus estudiantes y eso no lo podemos incorporar en nuestro análisis. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por, por vuestra atención y, y nada, pues encantado de recibir preguntas, y sugerencias y dudas sobre, sobre el contenido. Si alguna pregunta en la sala o preguntas por internet, podéis escribirlo y ahora, ahora mismo se las haré yo al ponente. No. En primer lugar, enhorabuena por la charla, me ha parecido muy interesante. Así que, modo de curiosidad, me gustaría saber si tu trabajo tiene, ha tenido alguna repercusión, porque, por ejemplo, llama la atención que Rumanía, dado la situación en la que está en Italia, uh -huh. mucho más que otros países, tenga sus buenos resultados, tanto... A, a nivel pre, eh, de primaria como de, entonces, Sí, sí, sí. Quiero decir, porque lo primero que vi, eh, viene a una mente, vamos a ir a Rumanía a preguntar a ver qué sí. ha hecho el último año para ser tan eficiente. Sí, eh, sí, no, es decir, o sea tiene toda la lógica el planteamiento, pero te contesto con un contraejemplo precisamente que de, la, de la charla esta que estuve la semana pasada. Precisamente comentaba este profesor en la charla de la semana pasada que el Reino Unido había tomado una decisión que es traerse a profesores de Hong Kong a Inglaterra a dar clase. Como decir, bueno, pues si lo, lo hacen tan bien allí, pues traslademos aquí. Y es por eso que os decía el tema de cuestiones contextuales. Los han traído y la cosa no ha funcionado. Pues, ¿Por qué? Porque es que la materia prima con la que están trabajando no es la misma. No, no, los chavales que acuden a clase eh, o no son tan listos o no tienen inculcado ese esa capacidad de esfuerzo o de perseverancia o de... Y luego, por ejemplo, también nos comentaba, decía que los propios profesores que se habían, se habían ido de Hong Kong a, a Inglaterra, decía que, claro, como ellos eran como un referente, realmente en clase estaban muy presionados porque a lo mejor no hacían las actividades normales de su día a día, en el sentido de que, bueno, aquí se espera que yo solucione el problema y lo haga de tal manera que aprendan todos, ¿no? Y, y entonces no es tan fácil, con lo cual... Eh, la interpretación que hace, dice, bueno, pues a mí me encantaría que se diera difusión a esto y que se viera, desafortunadamente, estas cosas, en el mejor de los casos salen en algún artículo de periódico, pero que no ha habido, que yo sepa, no, no, no ha habido interés por lo menos desde, desde ningún país o sistema educativo por, por el trabajo, ojalá, eh, pero que no es tan fácil como decir, bueno, algo estarán haciendo bien en Rumanía para que mejor resultados resultado. Realmente los resultados de Rumanía, si uno va a ver a los resultados meramente eh, Aquí los tenemos, los resultados, me parece que Rumanía precisamente no está porque he puesto los ocho mejores y los ocho tal, pero que no está entre los mejores, tampoco está entre los peores, no sé, ahora mismo no recuerdo Pero que no es que los resultados sean tan buenos, lo que están haciendo bien es sacar el museo partido de sus recursos. ¿Eso es imitable en España? Bueno, pues seguramente en España, donde el gasto sea seguramente mucho mayor, eh, y lo, los recursos, no lo conozco, no conozco tampoco la realidad exactamente de, de ese país, ¿no? pero, pero que con... Lo que está claro es que ellos con menos recursos sacan unos resultados eh, a lo mejor no tan buenos como nosotros, pero le sacan el máximo rendimiento o más rendimiento de lo que le sacamos nosotros. ¿Es imitable eso? No sé hasta qué punto es imitable. Algo deben estar haciendo bien, pero también en ese contexto, con esas circunstancias eh, y, y con esa materia prima. A lo mejor depende de las características de esos alumnos más que de lo que el sistema educativo o los profesores solamente están haciendo. El retorno de escala que utilizáis cuando estáis con un FTH, ¿no? Sí. De vale uno. Es eh, variable, sí. rendimiento es variable, sí. ¿Eso quiere decir que los pequeños se comparan con los pequeños mm. y los grandes con los grandes, etcétera. Sí, no, más no. O menos. Sí, nos parece que, que era más, más justo eso que equiparar todo y, y darle una cierta ventaja. A, a los pequeños o, o a los grandes, no? O a los grandes, en este caso, si lo equiparamos todo con rendimientos constantes estamos cierta ventaja a los grandes. De todas, for sí, exactamente. De todas formas como casi todo eh, utilizamos ratios eh, la, todos los inputs eh, son ratios. Entonces cuando utilizas ratio eh, estás obligado a utilizar rendimientos variables a escala. Sí, ¿por qué? Pues bueno allí. La eh, propia yo algún artículo conozco eh, en el que Ahora mismo recuerdo un artículo de, de Hollisworthy Smith del año 2003, creo que es, donde matemáticamente se demuestra que con ratios eh, la opción de variables de escala es eh, la única válida que nos da resultados representativos. Eh, entonces En nuestro caso no nos plantea otra alternativa al tener todos ratios de, de ordenadores por cada 100 alumnos. Por, es la, la alternativa que nos queda. Si sí, hago pregunta técnica uh -huh. En el primer artículo eh, solo utilizáis un output que es el, eh, la comprensión lectora sí. ¿Solo se pide eso en esa base de datos? Quiero decir eh, bueno. Me, se tiene, bueno, no he entrado en este tema, pero en realidad la, las bases de datos no proporcionan una única medida, sino que proporcionan lo que se denomina valores plausibles, ah, sí, sí, sí, los piso, cinco piso. valores plausibles exactamente, y hemos repetido el análisis con los cinco valores plausibles, porque, ah. pero sí, solo tenemos una medida. Bueno, ¿Solo tiene esa competencia? Que sí, solo tiene la competencia de, de lectura. Y, y luego sí que es verdad, hay medidas dentro de lectura, pero yo ahí en ese campo ya me pierdo un poco, seguramente gente de psicopedagogía, de educación pueda entrar, porque luego hay, es verdad que hay medidas, de, no, no de comprensión lectora con carácter general, sino cómo se interpretan determinadas, o sea, ya hay otras medidas de output, pero ya es hilar muy fino, yo ahí yo cojo la medida, por así decirlo, estándar. De lo que sería compresión lectora en conjunto. Luego hay determinadas actitudes concretas que también se tienen unas medidas parciales, por así decirlo. Para hacer una idea, por pues, si sorprende, en realidad la base de datos PILS es complementaria con Teams. PILS es eh, solo lectura y Teams es ciencia y matemáticas. ¿Qué ocurre? Eh, la, normalmente son diferentes años, se realizan diferentes años, pero da la casualidad que en 2011 se realizaron las dos a la vez. El problema es que no los mismos países participaron en una y en otra y el tema de las escuelas, aunque algunas sí que eh, participaron en las dos, no todas. Con lo cual, cuando intentamos casar, que lo intentamos casar las dos bases de datos para tener las dos medidas, perdíamos muchísimas observaciones. Entonces decidimos eh, decantarnos por una de ellas y dentro de eso en PILS teníamos más observaciones de países europeos que en TIMSS. No sé lo que hay detrás, pero por ejemplo, Francia participaba en PILS y no en TIMSS, y otros países no mismo cuáles eran todos, pero eso, entonces no se cantamos por una de ellas. Vale, y otra cuestión: entiendo que la medida más habitual son medidas de tipo equiproporcional, radiales, tal. ¿Tendría sentido utilizar alguna medida que no sea la proyección la frontera que no sea equiproporcional que todo? Sí, podría. que de la misma forma todos los outputs? Podría tener sentido y de hecho esa es una línea que, que, que vamos a poder explorar porque hasta ahora yo sinceramente no conozco trabajos que hayan explorado esa posibilidad. Podría tener sentido el, el plantearse no la equiproporcionalidad sino otras alternativas y es algo que, que podemos explorar y que espero que, que explorar. <risa> ¿Una pregunta? Sí. En cuanto a las variables, de la que he Hablando uh -huh. tanto del PIB como de la dotación económica se puede dar a, a los centros. Eh, la, yo siempre he pensado que las políticas en educación eran clave en el sentido que siempre, por ejemplo, en España, nos había lastrado esto, que siempre se han establecido diversos modelos. Uh -huh. EGB, BU, CO, LOMCE. ¿Eso eh, nos está lastrando tanto a nivel global? Uf, es que es... A ver... A priori, a mí me hace pensar, desde luego, eh, el hecho de que haya tantos cambios normativos cada 4, 5, 7 años, desde luego ayudar no ayuda, pero para analizar esto, eh, a ver, nosotros lo que hacemos es una foto fija en el año 2011. Eh, claro, pues lógicamente aquí no estamos evaluando eh, BUP eh, ni 11, o sea, básicamente es LOGSE. Básicamente, porque los chavales de, que tienen 10 años o 15 en el año 2011 y 2012, que es cuando evaluamos, fundamentalmente han tenido el sistema LOCSE. Eh, que luego hay, hay profesores y que el propio sistema educativo tiene. Hay profesores que han pasado por diferentes sistemas y utilizan metodologías que provienen de otros previos, pues evidentemente que sí, pero al hacer una. Es un problema, hacer una foto fija de un solo año. Es difícil, es difícil medir eso. En cuanto a luego, sí coincido con lo que dices, en que es muy importante lo que es la propia política educativa, más que el gasto, estoy totalmente de acuerdo. Pero, claro, realmente en nuestro país la política educativa la realizan las comunidades autónomas, son las que pueden decidir entonces, bueno, pues en el caso, es verdad que en el caso de PISA tenemos datos a nivel de. Pero tendríamos que irnos a un caso particular de España, no comparándonos con otros países y comparar a lo mejor comunidades autónomas, que también podría ser interesante plantearlo. Dentro del caso español, comparar entre comunidades autónomas para si realmente los de una comunidad están haciéndolo mucho mejor que otras. Pero claro, para eso tendríamos, tendríamos que cambiar el foco. Bueno, la metodología podría ser la misma, hacer una frontera para cada comunidad y otra para toda España y plantear el análisis. Pero en este contexto no podemos entrar a ver si una comunidad autónoma está haciendo mejor otra porque hemos trabajado con España como una sola unidad. No. ¿Hay más preguntas? veo que tampoco hay preguntas. Uh -huh. A ver, una curiosidad que, que me faltaba. Uh -huh. eh, en base a tu experiencia en todos estos estudios que has realizado, uh -huh. ¿qué nos falta a España para estar ahí en esos rankings? Oh. Si yo tuviera esa solución, sería ministro de educación, la querría yo. Claro. <risa> ¿O no? <risa> la pregunta es la papa, no. pero, eh, ¿por qué siempre aparece Hong Kong? y Bueno, ha dado el caso de que viene el de Hong nah, Kong. dentro claro, de que. No, no es lo mismo, pero en el sí. contexto. Algo dentro, yo, dentro de que. De que atribuirlo. Que te sí, sí, salido, ¿qué es lo que te falla? sí. Dentro de atribuirlo a un solo factor, me parece, me parece pues muy arriesgado evidentemente. Parte. Evidentemente pero eh, desde el punto de vista, creo que hay una parte que es muy difícil y eso es un poco negativo para el gestor político, pero es lo que intentamos incorporar en nuestro análisis y de hecho yo creo que en nuestro análisis inicial de primaria nos quedábamos los últimos, creo recordar, y es cuando metemos, estamos aquí abajo del todo, cuando metemos las variables contextuales a nivel de país y metemos todas esas cuestiones culturales y de valores, eh, ahí donde estamos. Yo creo que hay un problema que es muy difícil de cambiar y que no es propio del sistema educativo, y es que hay una cuestión, de que, desde mi punto de vista, y esto ya no hablo como investigador, sino como eh, observador social, que hay una cuestión cultural, de que esto que uno ve en las aulas, que, que es mucho mejor visto el alumno rebelde que el estudioso, el empollón de la clase, que desde pequeño en Hay familias, obviamente, que desde pequeños se les inculca a los alumnos que tienen que eh, estudiar y que es una cuestión de responsabilidad además. Pero yo creo que hay un trabajo ahí que es muy atribuible a las familias más que a los propios centros educativos. Por supuesto, dicho esto, creo que eh, pues se ha avanzado bastante en este tema de la edad primaria que accedan a las escuelas el hecho de que haya un sistema de selección de los profesores que cada vez estén más formados creo que ayuda también bastante que deberían darse también más cursos de reciclaje seguramente para mejorar en técnicas docentes pues seguramente también eh, pero bueno aquí como estamos hablando de eficiencia por ejemplo pues hay cuestiones eh, que hemos visto también en otros estudios por ejemplo todo el tema de adquisición de material informático y demás que se ha hecho eh, a expuertas en muchos centros educativos y estudios que hemos hecho nos, dan, nos dicen que casi hubiera sido más que invertir y comprar un ordenador para cada chaval, no tiene mucho sentido gastarse el dinero de comprar todos esos recursos informáticos y no gastarse en una cantidad ínfima en darle una formación al profesor que es el que tiene que utilizarlo, porque eh, si el profesor no está familiarizado con esos recursos informáticos, de nada vale que tengas ordenadores en las aulas, si luego el profesor, ya no solo es que no sepa utilizarlos, sino que no tenga eh, interiorizado que utilizar esos recursos puede contribuir mucho al aprendizaje de los alumnos entre otras cosas porque bueno pues eh, la información está cada día más en, en la web y los alumnos, pues aparte de aprender en las aulas, pueden aprender con esas herramientas. ¿no? Pero esa formación del profesorado, pues, no lo quiero atribuir todo a las familias, pero, pero son cuestiones que, que, son, que son relevantes y que se podría incidir. ¿Cómo incorporar eso a este tipo de análisis? A lo mejor estas medidas de eficiencia que son en medidas no paramétricas, donde no podemos hacer un test para ver si esas variables que estamos incorporando el modelo son las claves, a lo mejor no es el enfoque más adecuado, tenemos que irnos a un enfoque más paramétrico donde podamos realmente decir si este factor influye o no influye. Nosotros vamos a intentar compararlo con estas variables contextuales y si nos sale que estas variables contextuales de cultura o, o valores que hay en un país sí que parecen tener incidencia. En el caso español yo creo que, que es bastante relevante, incluso si nos vamos a, a otros casos, en, el pa en países asiáticos y demás, pues evidentemente, por, ya no solo por lo que hemos hecho nosotros, sino por otros estudios que conozco, es un factor muy importante. Otros factores que pues, nosotros no hemos incorporado, pero que en los países asiáticos tiene relevancia, el tema de las clases eh, fuera de la, de la escuela, en países asiáticos hay toda una... Una eh, tra tradición de los alumnos salen de clase y luego tienen cuatro horas más por la tarde. Entonces eso cambia mucho con respecto a aquí. Luego tienes otra visión, es decir, luego están muy presionados y tienen las altas de suicidio, las, las tasas de suicidio más elevadas porque están muy presionados los chavales por sacar buenos resultados. O sea que poner el equilibrio ¿no? es muy difícil donde, donde ponerlo. ¿no? La, las variables digamos de corte cultural que habéis utilizado uh -huh. han sido variables dummy eh, algunas sí otras no eh, eh, hay variables hay variables estas variables por ejemplo son todas continuas son todas variables continuas aquí lo he ido poniendo Estas eh, continuas eh, otras son eh, categóricas con diferentes niveles y dummy solo son pues La información que nos da es si pertenece, bueno, en realidad nos daba un desglose de si un 20% del alumnado pertenece a entornos socioeconómicos desaventajados. Nosotros nos quedamos con el 50% para realmente identificar a los que realmente estaban en una situación desaventajada o si están rural urbano. Algunas son dummies, pero son de los dos tipos. Eh, en el otro pues está en la misma línea, no recordaremos todas, pero, pero pero mezclamos, por así decirlo. Eh, estas casi todas son dummies. Si hay tracking o no hay tracking, eso es una variable a nivel de país. Eh, Alemania o Holanda tienen tracking, España no lo tiene. Pues 1-0, ahí no hay no hay más. Pero, por ejemplo, eh, aquí parece una variable que toma entre 1 y 4. Eh, pues eh, un año, dos o tres, o más de tres. Solo creamos en más de tres. ¿no? Porque prácticamente no había observaciones. Claro, realmente estamos hablando de los seis hacia abajo, pues yo cogiendo más de tres ya cogíamos a todo el resto, no vamos a coger, no sé, creo que no había ninguno de seis, ¿no? el cuatro o cinco es lo que más había, porque creamos una variable eh, categórica. Estas son variables continuas, porque son porcentajes de personas, o sea, eh, utilizamos las dos, pues de ahí todo el tema luego de las bandwidth que complica. Si hubiéramos cogido solo variables continuas, el cálculo de las bandwidth hubiera sido más sencillo. Yo, bueno, no lo he querido decir, pero todo el tema de los cálculos estos es con tantas observaciones... Los cálculos seguramente porque no hemos dado con la herramienta adecuada, pero lo estamos haciendo con un supercomputador para hacer esto y tarda semanas en salir los resultados. O sea, una cosa, <ríe> no sé, porque bueno, tenemos ahí, hablamos el otro día con Juan el tema de paralelizar eh, los cálculos, pero al estar haciendo remuestreo eh, con tantas observaciones, los cálculos la verdad que llevan, llevan bastante complicación. Como no decía Dani, porque hay rasgos culturales que yo creo que son... Tú, tú has puesto un ejemplo hace poco Son propios de, las, de muchas zonas ¿no? mm. O sea, es muy difícil comparar Los sistemas asiáticos Con los europeos, por ejemplo totalmente, ¿no? Es muy difícil comparar El norte de Europa con el sur de Europa No, no, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y pues eso es... Ahí hay ciertas características eh, en, el, en el mismo informe PISA Yo creo que lo leí una vez eh, Por ejemplo, lo que distingue A los países nórdicos que quedan normalmente bien Uh -huh. es la, la libertad y la autonomía que tienen los colegios. Sí, no sí, totalmente de acuerdo. De hecho... Como universidades. Entonces tiene una capacidad de innovación que no tienen los otros sistemas. Uh -huh. Y eso les caracteriza. Sí, aquí, aquí es una variable que tratamos de incorporar. Sí, sí, sí, es un factor importante. Una variable, pues responsabilidad a la hora de decidir. Eh, eh, creo que la variable es pues, sobre los profesores y sobre el presupuesto. Pero creo que también hay otra sobre los contenidos. Sí, sí, sí. Eh, pero te, a saber, es difícil incorporar eso y evidentemente cuando uno compara escuelas españolas con, con finlandesas, por decir que es un poco el referente, está claro que la comparación no es justa. Y eso es lo que nosotros intentamos de alguna manera. Es decir, intentamos, partiendo de que la frontera es la misma, eh, si las comparamos una y otra, nosotros vamos a estar mucho más lejos de la frontera, intentar incorporar variables a nuestro modelo que equipare la situación. Esas variables, eh, claro, es que hay algunas que son muy difíciles, esa que me comentas, o el hecho, eh, uno cuando estudia el sistema finlandés dice, bueno, es que los profesores allí eh, realmente son tienen como el estatus que tienen aquí los médicos, allí pues eh, los buenos estudiantes cuando acaban el instituto quieren estudiar eh, magisterio, o lo que es aquí magisterio, eh, y luego tienen un buen sueldo y están también considerados como, pues, el equivalente más claro aquí es los médicos. Eso es una cosa que se identifica como una de las claves del sistema finlandés. ¿Cómo incorporas eso a un modelo? Es complicado Es complicado. Nosotros, como proxy, hemos intentado asociar a, por lo menos, lo que es esos valores culturales que hay en la sociedad como una posibilidad de, de medir algo que es muy difícil de medir. Es decir, que hay una conjunción de cuestiones que se dan en un país que son muy difíciles de imitar en otro país, lo que comentabas tú, es decir, bueno, o sea, a lo mejor algo que funciona muy bien en un país, lo traslado a otro, a lo mejor no funciona no funciona tan bien. Eh, bueno, pero se trataría de decir, por lo menos, cuando uno ve los rankings y dice, bueno, pues España está a 50 o 60 puntos de Finlandia. Vale, bueno, pero es que, primero, tenemos unos recursos bastante más limitados. Y luego la situación, el contexto en el que operan nuestras escuelas también es bastante peor. Tienen alumnos, bueno, decir alumnos peores queda muy feo, pero, pero alumnos quizás no tan motivados, no tan eso, y una sociedad donde a lo mejor no ayuda a fomentar eso y que no hay un respeto a la figura del profesor como puede haber en otros países. ¿Cómo intentamos equiparar eso? Bueno, pues intentamos meter algunas medidas que intenten equipararlo. Uf, algo, lógicamente algo se nos queda fuera en el tintero porque es muy difícil medir ese tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, sí. que utilizáis para los outputs, los bases de datos que han nombrado? ¿Son aleatorios o son en plan en que los países envían a sus campeones tipo Olimpiador? No, no, no, no. Esto eso está súper controlado por PISA, por Teams y demás. El proceso está totalmente estandarizado. Eh, tiene que ser representativo de la sociedad y del centro, es decir, si en España hay un 10% de inmigrantes, en la muestra de PISA tiene que haber un 10% de inmigrantes y en la comunidad autónoma X, como es representativa de esa comunidad, tiene que haber un 10% de inmigrantes. Entonces, se va a los centros y en centros donde hay más inmigrantes tiene que haber más, digo ese caso, por ejemplo, ¿no? Pero que todo es representativo. No pueden seleccionar porque si no, claro, todo sería muy engañoso. Es decir, cojo mejores alumnos, los mando y eso representan al centro educativo. No, no, es totalmente muestra aleatoria entre todos los alumnos. En el caso de Pisa se selecciona eh, a 35 alumnos dentro de, de la escuela eh, de cualquier curso. Es decir, son chavales de 15 años. Pueden ser, pueden estar en el curso que le corresponde, que es, es cuarto de la ESO o puede estar en tercero o en segundo, porque tienen 15 años. Entonces, también se mira, es decir, tasa de repetidores en España, un 32%, pues en la muestra tiene que haber aproximadamente esa representación, te cogeremos un número de, de cuarto, pero también de tercero y segundo. Sin embargo, eso no lo he dicho, pero ya aprovecho, en Pearson and Teams son los del mismo curso, son chavales del mismo curso. Eh, no es por edad. Entonces ahí se selecciona a todos los de la misma clase, se selecciona una clase y todos los que están en la clase entran. Puede haber chavales, en general tienen 10 años, pero puede haber alguno de 11 o de 12. No, de 12 no creo, porque realmente en primaria solo pueden repetir una vez y demás. Pero sí que es verdad, en determinados países pueden tener los chavales 11 años, porque hay países donde la primaria se empieza con 7. Entonces, esos sí que tendrían 11 años. También, esa es una cuestión que alguna vez me han comentado. Cuando estamos comentando o comparando países, claro, estamos comentando chavales de cuarto de eso y, por ejemplo, hay países donde tienen 11 años. Creo recordar que en Dinamarca, en Noruega, entran con 7 años, con lo cual, claro, un año de madurez en 10-11 es importante y la prueba es la misma. O sea que eso sí que puede ser un problema porque es la misma prueba y son chavales más son mayores. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a concluir la, el seminario. Agradecer a, a los presentes, agradecer a, a los que han asistido por internet desde Puerto Rico, desde México, que tenemos asistentes, y recordar que, bueno, que este es el primer webinar que organizamos dentro del ciclo de webinar de 2015 que hemos organizado dentro de los actos de conmemoración del décimo aniversario del CIO y también organizado por la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad que este año la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha y que en breve vamos a tener próximos webinars y os invitaremos de nuevo a, a todos los asistentes por, por, para que podáis presenciar de nuevo. Eh, gracias y, y un aplauso de nuevo.